Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar a instalar el software iPython en Ubuntu 18.04. Bueno, aquí vamos, comencemos. Lo primero es ir a aplicaciones y buscar una terminal tecleando en la barra de búsquedas terminal. Luego hacemos clic en el icono que dice terminal y con esto abrimos la terminal. Y allí escribimos lo siguiente. Sudo, espacio apt espacio install espacio python espacio pip y le damos enter con esto vamos a hacer que apt instale los paquetes de Python y de pip aquí nos pide la contraseña la introducimos le damos enter y esperamos a que termine de procesar nos pregunta que si queremos continuar le decimos que sí luego esto esperamos Luego vamos a verificar la versión de PIP que tenemos instalada, para lo cual escribimos PIP espacio, raya, raya, versión, o como en este caso PIP espacio, raya, V mayúscula. Como ven, al hacer esto nos muestra la versión de PIP que tenemos instalada, y después de esto vamos a escribir el comando PIP espacio, install, espacio, ipython. Con esto vamos a instalar el IPython en nuestro computador utilizando PIP. Le damos Enter y esperamos a que ejecute todo. Ahora, para verificar que sí instaló IPython, vamos a escribir el comando IPython, espacio, version Y después de darle Enter, Podemos ver cómo nos muestra la versión de IPython que tenemos instalada. Con lo cual corroboramos que sí funcionó. Con esto ya podemos cerrar la terminal para comenzar a utilizar IPython. Bueno amigos esto ha sido todo en este video. Yo soy Rafa Geek 2013 y espero que este video les haya sido de utilidad. Si les gustó no olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.